vale mortaja. Bienvenidos a Random from the SS, Bienvenidos al Juegazo. Bienvenidos al Dark Souls de los Disparos. ¿Qué hacemos cuando ya no hay esperanza? Eso te tocará descubrirlo. Nuestra última esperanza surcó los mares antes que tú. Para acabar con las bestias que nos dieron caza durante siglos. Y logró hallar el fin. O eso pensábamos. El dragón se elevó hacia el cielo como un fénix, envuelto en llamas de agonía. Pero nuestro héroe no regresó. Solo la tormenta, las bestias y el miedo atroz de que algo se había torcido de verdad. Tu travesía no será fácil. La tormenta envuelve la torre del dragón como una mortaja. El dragón está muerto, pero me temo que algo ha despertado de sus cenizas. Cada paso será una lucha. Debes llegar a la torre, descubrir qué fue de nuestro guerrero. Enfrentarte a lo que acecha en su interior. Si la última esperanza fracasa, otra tomará su lugar. Mientras aún nos quede aliento. Vale, ya estamos. Mola porque empezamos sin nada, ¿vale? Eh, Tenéis la barra de vida aquí abajo. Lo que pasa es que no se ve porque tengo la cámara puesta para el Valorant. Pero bueno, vamos a darle así, no pasa nada. La barra de vida está a mitad ahora mismo. Y nada, esto va en tercera persona. De momento no, no, no tenemos solo la espada. Pero ya os digo, no es un juego de espadas, ¿vale? Tenemos la opción de la espada y tal, pero no, no es un juego. Vamos a coger el objeto. Sangre y hierba. Con el 1... Uno objeto equipado y nos curamos perfecto vale, estos son los primeros enemigos que vamos a tener son bastante fáciles ¿vale? son muy débiles lo cual no hay problema pero luego todo se va a ir complicando bastante tenemos una barra de resistencia como el Dark Souls. muy propio de los juegos de RPG y tal vamos a intentar esquivar los ataques no me acuerdo es cómo se marcaba en el... Como ya lo podéis ver el mundo está devastado, vale, tenemos un huevo de monstruos por ahí. Así que nada, vamos a... Vamos a seguir esta historia. Puta. Oh, Cuidado. No. Creo que los invoca el cabrón. Uf, o sea, ha dado con poca vida, eh. Aquí tenemos problemas ya con la vida. Así que habrá que intentar que no nos den. Los cabrones te lanzan la... Tiran el hacha, tío. la puta es esa que vamos de momento sin pipa tío Huh? <laughs> Se vienen más locos, cuidado. ¡Madre mía, me vienen un seta! Esos son unos pesados, tío. Ya lo veréis. Los pequeñitos son. Son lo peor. Señoras, señores, bienvenidos a Remnant Prodiaces. ¡Aguanta! Estás en pie Hola Hola Oye, tómatelo con calma Esas heridas no pintan bien ¿Qué quieres, empezar a sangrar otra vez? Soy Wallace Yo quería verte Le pedí permiso a la comandante La comandante Ford y el señor Rigler Te encontraron fuera Y te trajeron aquí pero dijeron... Dijeron que Mark no iba a regresar. Hostias, era Mark, ¿no? Bueno, él es... Era.. Olvídalo. Ojo. bueno, tu la viejo o algo. te dijo que fueses a verla cuando te despertases. Está en la sala tras el vestíbulo. Vale. Ella te buscará un sitio. Todos tienen su sitio. Nos vemos luego. Vale, estamos en una comuna hippie. <risa> no. Vaya, vaya, has despertado. Supiste luchar bien ahí fuera, tras las puertas. ¿Y mi arma? <ríe> ¿Qué le preguntamos? en mi arma? Tío? ¿Dónde Abajo, están pipipas? Ya me encargo de que te devuelvan todo, si lo considero oportuno. Ojo. Soy la comandante Ford y esta es mi base. Y tú, amigo, eres un invitado inesperado. Ah, claro. Es mi trabajo averiguar qué tipo de gente meto en la base 13. Bueno. Hacía semanas que no veíamos ningún alma viviente en esa orilla. O me dices qué es lo que estabas haciendo allí. O te dejo a merced de la raíz. No tengo nada que decirte. No, no, no, cuéntaselo, cuéntaselo, cuéntaselo. <risa> Hace mucho tiempo que nadie pone el pie en esa torre. Aunque con esta tormenta nunca conseguirás llegar allí. Lo cierto es que la base está aislada. Después de meterte, tuvimos que bloquear las puertas. La raíz está por todas partes. Pero ahora que estás aquí, tengo una idea. Te diré lo que haremos. ¿Quieres largarte? Pues antes harás algo por nosotros. Le puedes decir que no te debe nada, chaval. Pues hijo puta, me encanta. ¿Qué puedo hacer? Uno, Necesitamos electricidad. La tormenta inutilizó el reactor hace poco. Con electricidad suficiente quizá podríamos activar otra forma de salir. El reactor está en el sótano inferior. Hay una escalera que te lleva allí. Esta es la tuya para saldar tu deuda. Incluso para conseguir lo que quieres. No pienso perder a nadie más de mi gente por hoy. Hace unos días perdimos a un hombre allí abajo ¿Qué dices? Sospecho que la raíz ha logrado entrar Ve a ver a Rix, él te dará tu espada Me temo que tus puños no servirán de mucho contra la raíz Vale Tú haces esto por nosotros y yo te garantizo que saldrás de aquí Vale comandante